piensa que fue él quien provocó su divorcio vamos a escuchar, vamos a escuchar lo, lo que, lo que a, tiene audio el video yo fallé, yo fui señores, es de hombre admitir esos es errores, el, el famoso humorista Manolo Zuna dio a conocer que él y la actriz Helen Perdomo están divorciados desde hace alrededor de un año y que ya tienen otra pareja. Ozuna hizo el anuncio en su canal de YouTube previo a dar detalles. Dijo que no es muy dado hablar de su vida personal, pero para evitar malentendidos contó lo que le sucede. Dio a entender que cometió algunos errores que provocaron el rompimiento de su relación y a su ex esposa le desea que seas muy ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! Bueno, pa parece que uno de sus errores quizás fue que tuvo una noche de pasión y no, ella lo descubrió. el error llamando es tu el error es un maltrato un verbalmente. Maltrato, pero sí. yo decía un Delante ejemplo. Delante tú te vas siempre por lo sexual, porque tú eres un tipo. <risa> eres un tipo, yo no entiendo cómo es, no entiendo en verdad. Es que yo creo que la única no parte pensas. que en la que un hombre puede herir de no, verdad a una no, mujer es a dama. Que te pregunte por qué ella dejaría a alguien. ¿Por Vamos, qué tú caminar, dejarías mira, a alguien? ¿por quién? Quién? Mira. ¿A él por qué por tú lo dejarías? Tóxico. No, no tanto así. No, puede por palabras ofensivas hacia mí o tocando la, la, mi parte de o sea, mi mamá. O sea, sí. eso, por eso yo dejaría a una persona. No solamente tiene que ser dedicar porque me pegaste los cuernos, porque estoy contra gente, porque muchas veces eso se arregla dependiendo de cómo fue y por qué fue. Por qué fue? Pero ahora, cuando tú utilizas palabras ofensivas, Maltrato físico, manipulación psicológica a la mujer, ya eso se... La, la mujer inteligente de una vez abandona, la, la que no es inteligente se queda aguantando todo eso. Dependiendo, que porque que de, se ponen, logran una dependencia emocional de la otra persona, que es muy difícil salir de ella. También. Mira, la mujer puede dejar a un hombre por falta de comprensión, <coughs> de abuso verbalmente, eh, eh, daño físico, puede... ¿Me entiende puede eh, maltrato físico puede tener un hijo que no es de él no entiende y, y no, no se lleven sí por eso pueden apartar cualquier eh, ¿Me claro disfunción eréctil no ¿También? también también sí sí insatisfacción claro, insatisfacción claro cómo que no Oye, claro, que no. claro. ¿Cómo, cómo? qué ¿Cómo? cayó y no me no para. ¿Eh? <risa> eh, así, así vale. no pinto no. así no así no no muchas cosas muchos factores que implican que una pareja se separen hay, hay muchos que son estrictas y ya cuando tú vas cogiendo la fama Manolo son un famoso hace tiempo ¿Entiendes? Sí. pero tú sabes que el ámbito la cuarentena hay personas que no estaban siempre juntas entonces sí. esta cuarentena viene y te mete 24 horas 24 horas a los tres meses. Hay personas ahí. en este país, en el país de Mayo, que salen a las 7 de la mañana y se ven sí. al otro día. Sí. Entonces, ah, viene muchas cosas que implica, económicamente también. También. La economía implica muchas cosas porque viene, Ay, que hay que pagar, que no se puede pagar. Vamos a retirar esto. No, ¿y porque tú quieres retirar? Y por ahí se va, María se va y, y deciden dejarse. se ¿No entiendes? Pero yo sí entiendo para mí. Una, cuando dos personas se dejan sin problema era que no se querían, eso es lo que yo pienso. Mm. Cuando dos personas que amigos no se querían. Sí, porque cuando es tú eso. quieres, porque este es un llorón, este es un Luis Segura, este, no, tú, ya, ya, ya, ya. Eh, un Luis Seguro, claro. Por todo, porque tú que tú y yo dejamos y que tú te vas a sentar ahí y yo, no, yo no voy a sentir nada. ¿Y cómo es? eso? Claro, va a un celo, una escena. Mira, muchachos. Se le acabó el amor entonces a, a sí, Manolo Zuni y sí, a Yo Helen. creo que sí. ¿Te tenemos ahí la foto, no sé si la pusieron ya, la foto de Helen. Hey, sí, pongan a Helen sí. para verla. Sí, tiene el delay retrasado. Hay una foto junto con. Tiene, ellos está retrasado. Tiene obras eh, teatrales juntos, sí. Ah, así de... que. Pero... Ah, ah, no, sí. pero, ¿cuál es la sí. vaina? Mírela ahí. Ser la esposa de la, sí, ex, la del medio. Ya no es, sino ex. Ex esposa. Uh -huh. okay. Sí, sí, muy bon hermosa <risa> para <risa> <¿Cuál> es <risa> él. es hermosa para yo él. Voy oye al otro. <risa> pues tenían mucho juntos, yo, ¿verdad? Tenía muchos <risa> años. <risa> sí. Claro, tenía, tenía muchos años juntos. Ya eran hermanos. <risa> ya eran hermanos. <risa> <risa> <risa> ustedes, ¿no? Ustedes pesan cuando empezó este programa. Porque, <risa> <risa> sí, esto no... Ya Villalón y el otro que, que viene encojonado, viene, no viene aquí, en encojonado, enamorado el otro, ah, sí, sí, el otro. El que venía aquí la gorrita, ¿cómo que llamas tú, pintura? El de la gorrita que viene aquí, el otro, que es de Vijao. Ese no viene. Osué, no ¿O o o sué, <ríe> ah, ¿Por qué? <ríe> ¡Ah, pues por eso! Ah, pues no, Josué, no, no sabíamos. Está saliendo muchas cosas, la luz. Claro. Ah, Josué, ¿cómo te sientes? No, no, saludándote aquí, tú sabes. Saludos a Josué. Eh, no, estás tranquilo. Que no... <risa>